Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Miren, una de las cosas más importantes de la vida para poder caminar por ella es distinguir claramente sujeto y objeto. Sujeto y objeto son dos polos de nuestra vida por los que siempre vamos transitando, por los que siempre vamos andando. Si no tenemos claramente la separación la diferenciación de esos dos polos, estaremos cometiendo errores continuamente. Por ejemplo, un señor, una pareja, se conocen, se caen bien, se gustan, empiezan a conocerse y se casan. Al cabo de un tiempo se casan. Pero fíjese que esta pareja, eh, en esa... Etapa de enamoramiento, todo, pone, todo el mundo pone su mejor cara, y, eh, y por supuesto, y como todavía no conviven juntos muchos, otros sí que conviven juntos, eh, pues hay como una especie de decir, Ay, esta persona me cae bien, la veo simpática, agradable, puedo hablar con ella, puedo conversar, puedo tal, puedo cual, ¿no? y se casa. Y hay muchas parejas que al poco tiempo de casarse, cuando ya conviven con ese hombre o con esa mujer de una forma diaria, cotidiana, todos los días, todas las horas, y más si tienen hijos, empiezan a darse cuenta que esa persona no es como ellos pensaban, que ellos, debido a que no habían separado claramente el sujeto que son ellos y el objeto que es todo aquello que no son ellos, habían tenido una gran confusión. ¿Qué es lo que les saca de la confusión? La convivencia diaria que les da un conocimiento mucho más claro del otro. Porque además en esa convivencia diaria se presentan un montón de problemas, cosas buenas y cosas menos buenas, que, que dan la verdadera cara de quién es, de quién es cada uno. Y a muchas cosas que uno había pasado por alto y creía que eran así o eran asado o no se había enterado, pues surgen y aparecen. Y luego, claro, eh, vienen las separaciones, los divorcios, porque esas personas se dan cuenta que convivir juntos es un infierno. No se habían dado cuenta, no habían hecho esa separación bien hecha. Los errores que podemos cometer en nuestra vida por no hacer esa separación bien hecha, son tan grandes que son buah, enormes, enormes, enormes, enormes. Porque otra cosa que solemos hacer es proyectar en el objeto, el objeto puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un, un objeto, un coche, puede ser un, un cualquier otra cosa ya que he dicho la palabra coche, usted se va a comprar un coche y hay un coche que es muy bonito y le gusta mucho y usted se deja llevar por esa impresión y lo compra, pero luego cuando usted conduce ese coche a lo mejor se da cuenta de una serie de cosas que no le convencen, ¿por qué? porque la práctica usted no ha tenido la precaución de probar ese coche, de, de, de ir al concesionario y decir no, yo quiero probar este coche, y quiero probarlo bien probado, y quiero ver, eh, y quiero consultar además a un, a un técnico para que me diga este coche qué que cosas cuáles son las pegas que tiene, las cosas buenas, las menos buenas, etcétera etcétera Y entonces usted lo compra así un poco al tuntún, y luego cuando va conociendo, ¿por qué? Porque se ha dejado llevar por una impresión subjetiva que ha proyectado en ese coche y que luego no le gusta, no le parece el coche adecuado, no reúne las condiciones para ser el coche que usted necesita, por ejemplo, a lo mejor para su trabajo, si tiene usted más familia o menos familia, o si quiere hacer un viaje y el maletero a lo mejor no es, es más pequeño, o etcétera, etcétera. El sujeto es fruto de una historia. Somos lo que somos porque hemos vivido una historia, una larga historia de acontecimientos, de sucesos, de relaciones, de, de afectos, de ideas, de fantasías, de deseos. Y eso forma nuestra subjetividad, nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior, nuestra subjetividad es compleja y es fruto de muchos avatares, buenos y malos. Y el mundo externo es otra historia, es otra historia. Pondré otro ejemplo, un señor eh, busca un trabajo, le ofrecen un trabajo, ¡ay, qué bien, qué trabajo más bueno me han ofrecido, eh, tal y cual, porque fíjate! Y todo eso lo está diciendo antes siquiera de ir el primer día a ese trabajo, a esa empresa que no tiene ni idea de cómo funciona esa empresa. Luego llega allí, Imagínense, y el jefe es un pobre diablo y el gerente, eh, desde el primer momento, dan ganas de tirarlo por la escalera abajo y a la secretaria es una seductora que lo único que hace es enseñarte las eh, pechos todo el día y seducirte, ¿no? Y llegas allí... Y creías que te iban a poner a hacer el trabajo para el que de alguna forma te habían contratado y luego te ponen en otro sitio que no tiene nada que ver con lo que tú sabes y quieres hacer. ¿Por qué? Porque hemos partido de una ilusión. Yo tengo la ilusión de tener un buen trabajo y este trabajo daba la impresión. Esto pasa como la publicidad. Toda la publicidad, en parte, en parte al menos, una parte es falsa es falsa. ustedes pasa, pasa por la puerta de un banco y dice, estamos para todos ustedes, queremos lo mejor para todos, el banco de sus sueños. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que ese banco es el banco de mis sueños? Hay una diferencia infinita entre sus sueños y ese banco. Hay una diferencia infinita entre lo que ese banco le va a ofrecer a usted y sus sueños. El banco lo único que quiere es que usted entre... Haga una operación con ellos que le deje dinero a ellos, que le deje dinero, o que le dé dinero, y entonces hace una propaganda maravillosa y muy bonita que usted se la cree, y como se la cree, entra y confunde su, lo que usted piensa con el banco. Yo estoy aquí harto de pasar cuando, cuando bajo a la calle todos los días por un banco que tiene ahí en la, en la puerta, en la fachada, en unas cristaleras maravillosas, con unos paneles maravillosos, unos anuncios, de, ...de cuento de hadas... ...de cuento de la lechera... ...una vez entré a ese banco... ...yo para una cosa... ...bueno... Eh, ...y me llevé un sorpresón tremendo... ...porque era una cosa que yo quería... ...o sea, yo quería abrir una cuenta... ...y me dijeron... ...no, no, usted no puede abrir una cuenta... ...para abrir una cuenta tiene usted que tener... ...me dijeron, más de 60.000 euros... ...tenía que domiciliar ahí... ...todos los recibos de todo... ...tenía que domiciliar mi nómina o lo que fuera... Yo simplemente quería abrirme una cuenta por una serie de razones. Y me ponían un montón de condiciones que no me abrí ninguna cuenta, porque ni tenía el dinero que ellos me pedían, ni, ni quería hacer lo que ellos me pedían. Pero yo, así como un iluso, entré creyendo que en un banco podía uno entrar y se podía abrir una cuenta. Pues no, ahora no se puede abrir una cuenta así, quizás hace tiempo sí, pero ahora no. Y no pude abrirme la cuenta y no me la abrí. Usted va a hacer un viaje maravilloso, y busca, y busca. A ver, ¿dónde voy a hacer un viaje? A Grecia. A ver todos los eh, monumentos de aquella Grecia clásica. Y usted, a lo mejor, se forma en su cabeza un, un, un cuento de hadas, y no piensa en la ciudad, ni piensa en cosas que pueden ocurrir, y no piensa... Y llega allí, y, y todo es diferente... Todo es diferente, porque usted no se ha informado bien, no se ha dado el tiempo necesario para, para conocer aquello, para conocer, por lo menos mínimamente, sino que se ha dejado llevar por su ilusión de voy a ver, voy a ver, voy a ver. Somos seres de ilusiones, somos seres de fantasías, somos seres de cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque... La vida es dura muchas veces, muchas veces, muy frecuente. Bueno, la vida no es que es dura, nosotros la hemos hecho dura. Lo que nosotros organizamos es lo que es duro. La vida, la vida podía ser muy buena, la vida podía ser mucho mejor para todos nosotros. No es que la vida es dura, no, hombre, no. La vida nosotros la hemos hecho dura, nosotros, los seres humanos, con nuestra ambición, nuestra mentira, nuestro deseo de poder, con nuestra inmadurez, con tantas y tantas cosas, la hemos hecho dura. Pero entonces, claro, para liberarnos muchas veces de todo eso, de todo ese sufrimiento que nos produce la vida, tenemos, creamos fantasías, creamos ideas bonitas, y, y a veces nos sirven, sí, nos sirven en un momento determinado, pues hombre, estoy así pensando que voy por un... Eh, lugar maravilloso, con vistas maravillosas, con tal, con cual, y me quedo así un poco estasiado ensimismado, viviendo en mi interior esa fantasía. Hombre, eso puede tener un efecto, pero un momento, pero usted tiene que despertar de esa fantasía, porque si no despierta de esa fantasía y de otras muchísimas, se va a pegar cada trompazo que se va a poner la cara así de moratones, Entonces, el sujeto y el objeto son realidades distintas y están separadas. Así como ustedes ven mis manos, no así separadas. Y nosotros muchas veces las juntamos y creamos una zona de confusión. Esa zona de confusión es la que nos lleva a cometer montones de errores garrafales. Todos los hemos cometido, yo los he cometido. Y cuando los he cometido es porque no he tenido en cuenta eso, o porque no he tenido la madurez suficiente para tener en cuenta eso. Yo recuerdo que uno de mis psicoanalistas, eh, que yo recuerdo con cariño y con admiración, eh, ya murió, eh, me hablaba mucho de esto, me hacía muchas interpretaciones que iban en este sentido. Y yo se lo agradezco porque... Aprendí mucho de aquellas interpretaciones que él me hacía, en las que me hacía ver de una y de otra manera, en muchos momentos diferentes de mi psicoanálisis personal, me hacía ver esta gran diferencia entre el sujeto y el objeto. Porque claro, yo debido a mi historia, yo tenía unas fantasías, unos deseos, unas ilusiones, pero... La realidad era otra cosa. Esa realidad de fuera era otra cosa. Mejor o peor, porque también a veces puede ser mejor. Y yo me confundía, me confundía y me confundí muchas veces. Y ustedes habrán confundido muchas veces, muchas veces. Eh, yo siempre digo, aunque esto parece que no viene muy a cuento, que todas las personas, para tener hijos, ...deberían de pasar por una escuela de padres. Fíjense que una de las cosas más importantes de la vida... es ...ser padre... ¿no? ...no hay ningún país que yo sepa que tiene... ...así, de una forma contundente y clara... Eh, ...una formación reglada para ser padre. Y si hubiera esa, esa formación... ...que tenía que durar varios años... ...habría mucha gente a la que se le diría... ...mire usted, usted ahora no puede ser padre... ...porque está todavía muy loco usted... Sí, usted está muy loco, usted confunde el objeto y el sujeto. Usted tiene que hacer una terapia, tiene que hacer unos cursos, tiene que hacer una psicoterapia de grupo, tiene que poner su mente bien, porque si usted se casa así, a sus hijos los va a hacer unos, unos desgraciados. Yo, y esto ya lo he dicho en algún otro vídeo, no me tenía que haber casado cuando me casé, pero de eso me di cuenta después, porque he ido madurando, madurando, madurando. Yo tenía que haberme casado siendo más maduro, pero claro, uno vive en un mundo también donde, donde no le ofrecen tampoco tantas cosas para darse cuenta de esas cosas, porque yo procedo de una familia muy humilde, mi madre era analfabeta, mi padre sabía leer a duras penas y viví en un medio rural donde no sabía ni lo que era la A ni la O hasta que no salí de allí y empecé a ver un poco de mundo. Y esto pasa a millones y millones y millones de personas cada día. Y debería haber una escuela de padres en la que a mucha gente se le dijera no. Lo mismo que a la gente que va a hacerse el carnet de conducir, oiga, usted no le aprobamos porque vemos que está muy verde. Vuelva otro día y estudie más y haga más clases. Y Sin embargo, nos casamos y tenemos hijos, que es una de las cosas más importantes de la vida, sin saber ni siquiera lo que es un niño dejándonos llevar por nuestros instintos maternales o paternales, pero sin una verdadera formación de lo que somos nosotros y de lo que es un niño, y de lo que es la psicología evolutiva, y de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Estamos preparados para criar como crían los leones, sí, para eso sí, pero es que nosotros no criamos cachorros de leones, nosotros criamos seres humanos, seres humanos. Por eso, vean ustedes ese vídeo, hay un vídeo que llamo Carné de Padres, si no recuerdo mal, y véanlo esto. Y por eso tenemos esta gran confusión, vivido muchas veces en zonas de confusión en la vida, en zonas de confusión. Ahora, con esto del coronavirus, el coronavirus, estamos todos muy preocupados y muy alarmados, ¿no? y es para estarlo, sí, claro que sí, ha muerto mucha gente, y la que va a morir todavía, a lo mejor me toca a mí, a lo mejor mañana mismo cojo un coronavirus y no puedo superarlo, me puede pasar, estoy en la zona de riesgo, y soy consciente de ello, soy consciente de ello, soy consciente que estoy en una zona de riesgo para ese virus, porque tengo la edad que tengo, etcétera, etcétera, ¿Eh? pero fíjese, hay otro problema que es mucho más grave que este, pero muchísimo más grave, que es el cambio climático, que nadie le hace ni caso, ni los gobiernos, ni las naciones, ni los individuos. Si ustedes leen los informes de los, de los eh, especialistas en el clima, pero los informes de gente que tiene una formación abrumadora y que ha demostrado a lo largo de vivir ser unas personas como Dios manda. Si leen los informes de esta gente, ciento y ciento de informes que hay, uno se queda... Y sin embargo eso, ¿por qué, no? ¿por qué a una cosa le prestamos tanta atención y a otra no? Porque nuestra mente no funciona bien, porque vivimos en una zona de confusión y lo confundimos todo. A lo que tenemos delante de la nariz ¿eh? le prestamos atención. Y a lo que es más, mucho más grave que eso, pero que está un poco más lejos, hasta que no lo tenemos ahí, nos pegamos con la cabeza y nos abrimos la cabeza, no le hacemos ni caso. Bueno, entonces tenemos que distinguir claramente el sujeto y toda su subjetividad. La subjetividad es todo aquello que hemos puesto dentro de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y cada uno hemos puesto cosas diferentes, sentimientos, relaciones, ideas, concepciones del mundo, visiones de la vida, lugares, objetos, etcétera etc. Etcétera. Eso, todo eso forma nuestra sociedad, y la objetividad es todo aquello que hay fuera. Y fuera está la cultura, están las concepciones del mundo, está la política, la sociología, la economía, hay la naturaleza, y muchas veces proyectamos sobre el mundo nuestras ideas y confundimos todo eso tan grande con nuestras fantasías, nuestras ideas, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos que es. Bueno, pues tenemos que hacer un ejercicio de, de aclaración, de diferenciación, de conocimiento, de sabiduría de ir progresando, tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que estudiar mucho, mucho, mucho, mucho. Tenemos que saber muchas más cosas que no sabemos. No podemos pasar la vida sin estudiar, vaya usted al colegio, vaya a la universidad, no vaya, usted tiene que aprender, porque si no aprende, no sabrá muchas cosas de la vida importantes, importantes. Y no es lo mismo, no es lo mismo, ni muchísimo menos, ver la vida desde el conocimiento, que ver la vida, desde... por ejemplo, una persona que conozca bien cómo funciona un océano, un océano, mira el océano y sabe infinitamente más cosas de ese océano que uno que solamente ve allí un montón de agua que de vez en cuando hace olas o que va por allí algún barco. Eso no es un océano. Un océano tampoco es un lugar en el que usted se baña. Un océano es muchísimo, infinitamente más que eso y usted puede confundirlo con la playa, pues un lugar donde yo en verano voy a bañarme, eso es la playa. El mar, un lugar donde yo lo miro y... No. Un lugar es el ecosistema más importante que tenemos en este planeta. Porque este planeta, es, en su mayoría, es agua. Bueno, no les canso más. Una vez más, pues les ofrezco esto con toda la humildad posible para que tengan ustedes, si quieren y pueden, instrumentos, algunos instrumento que yo les ofrezco para pensar. Y nada más. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.